Hola, soy Arbe y bienvenidos a mi canal. Esta semana os traigo esta velita, es un hada pequeñita sobre una hojita, es de cera de abeja blanqueada que he coloreado. Espero que os guste el proceso. Bien, para empezar ponemos a fundir cera de abeja blanqueada o también llamada cera alba echamos pues lo que va a ser la cantidad de la delada. Voy a retirar una poquita que me he pasado echando cera. Porque realmente Helada lleva muy poca cera. Esto es para echarle también después a la hojita. Voy a retirar lo que va a llevar la hojita. Un poquito más. Así, ah, vamos a dejar. Bien, ya sabéis, la cera, eh, todas las ceras que empleo son calentadas al baño María. En esta ocasión un hornillo, pero podéis utilizar la cocina de casa. Ya tenemos eh, empezando a fundirse. Os voy a enseñar el molde. Este molde lo he hecho yo. Es el molde de helada. Eh, ¿Qué más vamos a emplear? Crayolas, esta vez. También podríamos utilizar anilinas en polvo, anilinas en líquidas Tenemos mecha universal Que para este Adal es eh, suficiente Tenemos esto para hacer la, la hojita La cera de abejas separada para la hojita Y vamos a esperar a que se funda Mientras voy a ir preparando el molde Es un molde de, de silicona, ¿eh? No tiene nada ahí fuera de normal. Ponemos bien, o hablamos bien el molde, que no me quede ninguna cosita por dentro. Así le ponemos unas gomas para sujetarlo. Si no tenéis gomas, pues podéis atarlo con cinta, también valdría. Eh, más adelante os enseñaré a hacer un molde de estos. Es muy sencillito, ¿eh? Y tampoco os es muy caro. Así le ponemos tres, tres gomitas para sujetar. Y enhebramos la, la mecha. Eh, ya sabéis, si no tenéis una aguja larga, os valdría también una aguja de... De coser lana. digo por el ojal para que sea más grande. Y ahora pasamos la mecha de la parte de dentro hacia afuera. Por donde va a estar la cabeza de helada Por aquí más o menos. Y sacamos la aguja. Eh, lo que tiene este molde es que no va a necesitar después plastilina. Estiramos bien de la mecha. Y como yo me conozco este molde, aún tiene una capita de silicona, por lo que puedo dejar la, la, lo que es la mecha tan baja. Ahora lo que, lo que sí, vamos a ponerle un pinchito para sujetar la, la mecha y no se nos vaya para adentro. Y además tenerla bien situada en el centro de, de nuestro hada. Así, más o menos Bien Ya tenemos casi fundida del todo la, la cera de abeja Y voy a echarle este trocito, un trocito pequeño de crayola De color carne Se me ha escapado ahí un poquito de otro tono Pero bueno No va a repercutir mucho en el color Removemos bien A, a bajar el fuego ya está un color bonito pero no estoy contenta del todo con este tono y vamos a echarle a añadirle un poquito de mica en color rosa eh, la mica como os decía en el vídeo anterior podéis conseguirlo en grandes grandes almacenes en, en internet yo de otra manera no la he podido encontrar aquí por lo menos Así más o menos ya no Un poquito más quizás Aquí en España Otra manera de encontrarlo no No, no he podido Ya removemos bien Para que le den un tonito A este color especial que estamos buscando Y ahora sí vamos a añadirle Vamos a ver no, blanca sí. Voy a añadirle un poquito de blanco para aclarar un poquito esta, este color Queremos un color un poquito más beige no olvidéis suscribiros si aún no estáis darle a like si os gusta el vídeo y ahora sí vamos a echarle esencia eh, Lili pone el bote pero es el Lilium hay un chorrito que es el aroma que mejor le va a esta velita Por lo delicada que es la figura ¿Veis? Nos ha quedado un beige así... Palidito Rellenamos el molde Hasta arriba eh, Una cosa En este molde no voy a rellenarlo después Aunque haga o quedad. Ya veréis por qué ya lo dejamos, esta acera la voy a retirar y la voy a echar en un molde de jabones y así la guardo para otra vez, echamos a fundir esta cera que es la de la hojita, mira mientras esperamos a que se fundiera la cera, la velita de helada ya se ha enfriado, apenas le ha quedado quedada eh, habéis visto, retiramos las gomas. Y este es un paso que hay que tener mucho cuidado a la hora de desmoldear eh, para que no se partan las alas. Ahí está nuestra dita. Eh, otro dato, eh, a los moldes de, de silicona no hay que echarles, no hace falta echarles desmoldante. Así poquito a poco, con mucho cuidado. Mientras voy echando eh, blanco primero, para eh, hacer el color de la hoja. Queremos un colorcito pastel. Y un poquitito solo de verde. Queremos eh, acercarnos a un verde menta. Ahora removemos bien. Ahí va cogiendo el color. Más o menos Y bien, ahora sí lo que vamos a hacer Vamos a separar esto a dejar sitio, para hacer la hojita Ponemos el, la bandejita de silicona y la hojita adentro Y le vamos a verter la cera Para esto vamos a sujetar por la parte superior Vamos a presionar la, el molde de hoja Para que no se nos escape por la parte de abajo la cera y muy poquito a poco eso Vamos vertiendo la, la cera De color verde Vamos a dejar un poquito en, en la cacerola Para emplearla después Así más o menos Presionamos un poquito más Y con mucho cuidado A ver Vamos a ir retirando los manos bien no se nos escapa ni una gotita de cera por abajo mientras voy desmoldeando el hada ya os digo esto es con mucho cuidadito porque la cera aún está un poquito templadita es posible que, que pueda partirnos una alita o un detalle que tenga el, el hada si fuera una figura Comer los detalles no habría problema, pero eh, en algo que tiene tantos detalles sí hay que tener mucho cuidado. Pero bueno, eh, se, os quedaría una vela preciosa. Aquí tenemos heladita. Tengo que retocarle aquí en la nariz. A ver si os enseño. Mirad, ahí. Ahí se ve que quedó en la nariz un poquito de. No bien del todo, vamos a rascarle un poquito con el cuchillo. Es una burbujita que me quedó. Así devastamos un poquito. No sé si nos ayudamos de, las, de los propios dedos. Y le cortamos la, la mecha sobrante. Si, sí, ya está el, el exceso de mecha Fuera Por un lado tenemos helada lista Y vamos a esperar a que enfríe la hoja Un poquito, no del todo eh Si sí, aún no está eh, Apagamos ya Nuestro hornillo Bien, ha pasado como Un, un cuarto de hora Más o menos eh, No está fría del todo Y por eso se nos agarra a los bordes entonces esto tiene truco Una manera de desmoldear Aplicar eh, calor por las paredes Cuando es un recipiente metálico Sobre todo, eh Y ahora Ahí se nos baja la La hojita Así, sin problemas Ahí Ponemos ya la bandeja grande Y con este marcador de de nervios de la, de la hoja presionamos para que le deje los, los nervios a la hoja ahí presionamos un poquito por los extremos por el centro levantamos con cuidado bien mirar nos ha quedado bien han quedado bien marcados los nervios de la hoja ahora que nos falta unir el hada con con la base que es la hoja Aquí queremos la, la cera que nos sobró Para echar sobre las oquedades que nos quedó de ladita. Dejamos que pasen dos minutitos que se nos enfríe un poquito la cera Así y presionamos sobre la base Ahí Y esta vela, esta hada de la hoja ya no se separa Y aquí tenéis resultado final Adita del Bosque Mágico. Espero que os haya gustado el tutorial. Si os ha gustado, pulgar para arriba. Muchas gracias por seguirme, por verme. Y chao.